El retorno a clase de manera semi Victoria y yo con, no conectamos, yo no, sé qué, yo no sé por qué. Pero el, ya para el, el fin de semana, cuando se dio a conocer, eh, yo entiendo que es una buena acción por parte del Ministerio, eh, no, se, no se dio a conocer con la idea de que se, que se fuese a comenzar ya a principio de marzo, sino... Eh, no se dio más bien y lo que se dio a conocer fue eh, la, la, la, intención. la intención de que ya para el mes de abril si las condiciones están dadas y si se continúa esta mejora ¿Seguro? y que se espera que esa mejora sea que esté por debajo del 5% del contagio en, el, en la zona donde se vaya a comenzar eh, ya la clase de manera presencial o semipresencial y de manera, eh, si es la intención de los padres, de enviar sus niños, sus hijos presencial a la escuela y voluntarios. Correctamente. La, eh, eh, eh, eh, eh, eh, lo que yo quería, les iba todo el person, toda la prensa pensaba era que se iba a anunciar el cronograma de integración. ¿Tú sabes por qué la, la, la prensa y mucha gente se imaginó que se iba a, a dar a conocer por la presión que sí. definitivamente había? por sectores interesados eh, en que ya, eh, qué sé yo, en esta y la otra semana eh, se hubiese podido, ya se hubiera Mira, tomado esa decisión. El negocio, Lo que, y yo voy a hablar así, por eh, ese propio mío, el negocio educativo del país, ¿verdad? ¿Tú entendiste? Sí, sí, sí, claro. Sí. El negocio educativo del país eh, tiene la intención de que esto, eh, recuerden que no solamente... Quédate en casa y los estudios y estudiar vía virtual solo favorece a dos sectores. A el, el sector del gobierno que está dando el servicio y el otro sector que se está quedando con el pastel de la... De, porque esto no es gratis. O sea, dar clase por radio, televisión. Eso no fue que el, la, tele, la televisora dijo, miren, esto es suyo. Miren, la, la radio, esto es suyo. Miren, entonces, eh, los colegios, tienen entradas limitadas, eh, vamos a hacer claro. Entonces hay, hay esa presión de la vuelta a clase. Aunque yo nunca estaba estado en, en, en, eh, en una etapa de la pandemia, sí estaba en contra de que haya una clase presencial, pero hace mucho, hace mucho que se podrían dar las, las la, la situación de, de dar la clase. Por la sencilla pero, razón. La gran mayoría de lo, del proceso de, infector, de infectado, moro, moro y mortalidad están en los sitios más poblados. La, hay zonas rurales que para, se, se comunican no por celular sino por voceo. Están por allá, sí, por acá. Ahí el contagio es mínimo. Segundo, eh, no, yo siempre planteo, planteé que para tener una clase virtual es mejor tener una clase tres días a la semana con los días pares y los días impares reparados. Casi no hay aula. El, el, se dividen así. Siempre he dicho eso. El, el asunto es serio que... Yo no sé si se ha, me hagan caso que, y lo hagan así, pero si usted le da clase lunes, miércoles y viernes a los pares, y martes, jueves y sábados los impares, usted tiene una población reducida bueno, y tiene el, menos... Control. El asunto es que se, todavía, cuando ¿Mm? se dé a conocer el protocolo que va a utilizar... A ¿verdad? partir del día 6 el, de y abril. La, ...de educación... Pues se sabrá, pero yo entiendo, yo aplaudo desde aquí la decisión porque tienen que estar las condiciones dadas. Pero la lectura que le doy es que no, Educación no se dejó presionar ante esa situación y va a esperar que pase un poquito. Por ejemplo, si, según la información que se suministra, se habla de que solo Independencia, eh, Monte Plata. Sí, eh, hay muchas zonas. Y tres municipios, tres municipios te reúnen las condiciones que la. la el contagio está por debajo del 5%. Bien. Entonces, Victor. hay que esperar, hay que esperar Santiago, el Santiago, según una el, el Santiago no, ninguno, la capital, serio. San Francisco de Macorís, La Vega. Solo y, so, ¿Y San Pedro? ¿Son los que han bailado en el COVID? Después, oye, serio, que solamente, entendiendo que las otras solo han tenido menos de 100. Tres municipios en el uh -huh. país, están, el contagio está por debajo del 5%, sí. 7, entonces tienen que estar las condiciones, no es verdad que por presión se va no. a permitir que esto eh, eche para atrás este trabajo que se ha hecho eh, y la labor de las autoridades, así que yo desde mi punto de vista aplaudo esa decisión y que se espera la, en abril a mediado o a, o a final, cuando entiendan que las condiciones estén... La clase cada. virtual no era lo único que teníamos príncipe. y lo único que había que echarle mano. Otro reto para, Pero, la, para, para, para los docentes es eso, que sí. cuando se toma la decisión va a ser semipresencial y también virtual, con estudiantes en las aulas y mirando una pantalla para que reciban sí. de manera virtual. De manera Así virtual. es. Sergio. Eh, nosotros queremos en este momento pues, compartir esa importante entrevista que le hiciéramos la semana pasada para Telenor, Contacto Diario y Rodando TV, al embajador eh, en la República Dominicana de Francia, Eric Funier, quien compartió en San Francisco de Macorís una serie de actividades, incluyendo la visita a esta planta televisora que es la responsable de servir la mejor televisión por cable de la República Dominicana. Así que queremos compartir con ustedes este trabajo que hiciéramos para Telenor y estos espacios. Así que adelante, Mister A, con esta importante entrevista.